En este pleno, todos los eh, grupos políticos que lo componemos, una vez más, hemos gritado de manera conjunta contra la violencia machista. Sabemos que mañana es el 25 de noviembre, hemos pasado el manifiesto como siempre y como ayuntamiento estamos trabajando en esta lucha, aumentando los servicios, ampliando el SIAD, abriendo un SIAD nuevo dentro de poco en el barrio de Sales y con una integración de las farmacias como puntos lilas para atender a todas las mujeres en esta situación el al plem tractat moltes qüestions que preocupen a la ciutadania, com el Delta del Llobregat o el servei de neteja, pero volem centrar-nos i destacar en la unanimitat que hi ha habido, com sempre en lluitar contra la violència masclista. És una chacra social que hem de combatre amb totes les nostres forces. Cada hora, al 112 rep 8 trucades per violència masculista. La violència masculista té moltes arestes, no només el maltrato físic, i per tant, hem de fer una feina integral i transversal. Hoy nos hemos sumado a la declaración institucional del 25 de noviembre por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta es una lacra que debemos, eh, con la que, contra la que debemos de luchar todos, absolutamente todos, hombres, mujeres, políticos y el resto de la sociedad. Y cuando este tema está sobre la mesa, todo lo demás queda en un segundo plano. En la revisión de precios del contrato de Grupo SER hemos votado en contra. Nosotros apostamos por otro modelo para la gestión de residuos y de la limpieza viaria, que no es otro que la gestión directa. Nuevamente, una multinacional pretende que con dinero público se paguen los gastos corrientes de su actividad, teniendo en cuenta que también sufragamos los gastos de vehículos y el edificio. Además, aumentará su beneficio ya que el margen que aplica el valor total del contrato es del 15%, que se aplicará sobre el nuevo valor. Volvemos a insistir en la necesidad de estudiar la viabilidad de la gestión directa. En el ple del mes de noviembre hemos aprobado la declaración institucional contra la veritable chacra del siglo XXI, que es la violencia contra las mujeres. También hemos aprobado una moción para que la Generalitat cumpla con seves responsabilidades y incremente el presupuesto de los espacios naturales del Delta del Llobregat.